Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Esto es en serio, pero a veces suele llamarse en serio. Ajá. Mira, Naki, resulta que los esquimales tienen muchas palabras para nombrar la nieve. Eso además es una historia de un antropólogo gringo que los conoció, una suerte de accidente que tuvo al norte de Canadá, bla, bla, bla. Y se dio cuenta que los Inuit tenían muchas palabras para nombrar lo blanco, la nieve, las texturas y las cosas que estaban allí. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela que tenemos tantas cosas... Eh, fallando, con problemas, eh, golpeadas, abolladas, pues tenemos muchas palabras en venezolano a Ajá. las que le dedicamos para toda esa, esa gama de daño que podemos para tener. Para la gradación de daño. Toda una gradación de daño. Y además, creo que las podemos utilizar más seguido. Y ya que hablamos de los acentos venezolanos, y gustó tanto, pues <risa> hoy es un día de explorar palabras venezolanas. A mí me parece fantástico. Sobre todo porque nos va a permitir además acumular con quién está dentro quién está fuera algunos regionalismos. Yo creo que incluso las que logramos acumular responden a nuestra exploración más central, su merced de los valles del Tuy y esta caraqueña con ristras cumanizas. Pero si hay algunas otras formas, seguro van a aparecer después de echarles este cuento. Cuando hablamos de esto no quiere decir que sean palabras exclusivamente venezolanas. No, no, también se usan en otras, en otras regiones, también aparecen en el diccionario algunas, algunas de ellas. Y lo que queremos con ustedes es divertirnos un rato cuando algo está golpeado ¿cómo le decimos que está novia? ¿arrancamos una ¿cómo le decimos? claro yo mi primera imagen es magullado algo está magullado un mayugado hay una duda enorme porque mayugado está escrito está registrado en el diccionario así se reconoce está, pero hay regiones donde no donde se le da la vuelta y bueno se magulla como los niñitos que dicen estógamo <risa> Y pasa, y pasa ¿Y saben qué? Naki hizo papelitos para todo esto Así que lo que vamos a hacer es pasarlos como si fuesen cartas Los ponemos aquí Y entonces vemos con cuál nos quedamos Pero yo juraba que habías hecho la gradación Y aquí está en gradación completamente en ah, orden okay, ¿Qué pasa vale. después de que algo esté mal Mayugado? ¿Qué decimos que pasa después? Está choreto ¿Tú usas choreto? A mí me encanta la palabra Choreto, me parece divertidísima. Pero Choreto es como algo que ya está torcido de inicio, como que está ya no, mal vale, ensamblado. ¿no? no vale, no vale. ¿Te, no, no, no, no. ¿Te, te quedó Choreto, te quedó... Ah, ya, como el juguete de, de Toy, Toy Story, Story 4, 4, es verdad, cual? Forky. Forky que como es Choreto. Como Forky que estaba Choreto porque era hecho con uh, basura y basura. reto y demás. Pero además <risa> choreto, <risa> choreto tiene una cosa que me encanta, que es que también están las cosas es choretadas. Sí, claro, seguro Porque seguro. en venezolano tenemos esta cosa del des, convertirlo en es sin ningún problema Sin problema, y además comernos las des finales de la mayoría de los adjetivos Y los lanzamos de una vez con una o al cierre, sin problema Bueno, tenemos. ¿Cuál, es, una, ¿cuál es el grado que sigue? Hay una genérica en el español, se usa en muchas partes, algo está estropeado Muy bien Estropeado, perfecto, sí Lo estropeaste, se estropeó Okay. Aunque en lenguaje más infantil Es estropeado, con i con y. Pero bueno, cosas que pasan Estropeado hasta allí ¿Qué pasa más allá? Cuando la cosa ya está golpeada Y quedó así dañadito, ¿qué decimos? Está malogrado bueno, oh, muchacho, usted se me ve como malogrado <risa> Sí es una palabra más de doña La claro. verdad Claro. Yo, yo no la uso con frecuencia eh, pero, pero sí me suena a mi abuela, chico. Y además suelen decirlo hasta con cariño Malogradito Ajó. Que es, que es para, bajarle, para bajarle intensidad Ah, no, yo no la he escuchado con cariño, déjate eso Está, está como malogradito malo. Que también es cierto nivel de pena <ríe> okay. Cuando la persona ya salió de una relación amorosa que lo dejó ah, malogrado malo Que tú chale. dices que es, es mala verdad. mano O sea, que el pasó, despecho lo deja malogrado malo O la claro. relación misma Sí, claro, o tu relación con el país que te deja malogrado porque hay un nivel más profundo. A ver. Cuando la cosa está desbaratada. Ah, claro. Desbaratado. Ya es otra cosa, ya tiende a otra lógica. Sí, que no tiene que ver con barato, sino que, bueno, cuando se desbarata. <risa> cuando la cosa se quiebra. Ay, se quiebra, eso es. te montas el punto? en un taxi desbaratado. Muy bien. Que Es como que sientes que en algún momento se le va a caer una pieza. Que ese, ese es el, lo que el síndrome de los catanares. Claro, que es un catanario, que le dicen a un, los unos orientales? Unos automóviles enormes Ajá. que van por la vida desbaratados. Bueno, le, también le decimos los lanchones. Ajá. sí, que son estos que son un Farlan 500, un Mustang, esas cosas. Grandísimos enormes. y pesadísimos. Parecen unos ferries y todavía ruedan por sí, ahí. Sí, señor. Bien. Es una virtud. Otra española es desarrapado. Sí. Ok, se usa en Venezuela. No, no pero, tanto, eso pero se está registrando en el diccionario. Sí, claro, sin y se reconoce y desarrapado y tal. Es más, si la lees escrita, pues es más más típica en el lenguaje escrito, en algunos libros, en algunas sí. obras, que en el lenguaje oral. ¿Seguro? Nadie dice, esta, no, eso no se No, usa eso no va por la vida. Pero, pero en Venezuela sí si usamos una que tienes tú ahí. Es una preciosidad y es rugido. Rugido. <risa> <risa> Yo conozco rullido también como sobrenombre. ¿En serio? Sí, a alguien le dicen Ruggío. No para nada, yo me ofendo, a mí me dicen Ruggío y yo me ofendo. ¿A qué, ¿qué le dices tú Ruggío? Rullido, Ruggío es... Para mí está asociado a la arruga, a, a lo que no está planchado, bien presentado, limpio, algo, sí. algo está rullido. Yo, yo creía más bien que venía como de, de lo que dejaban los ratones después de roer, algo está roído. Ah, es una hermosa Y después de carne. roído está como el rullido, okay, si sí, vale. una cosa como que se está desgastada, que está si sí, rotita. Y cuál es su origen epistemológico, pero que es, esa es una bonita historia. Pero te comparto otra que en Venezuela yo he visto que se usa, y a mí me encanta, o sea, yo yo personalmente la uso, aunque otra gente niegue y diga, no, en mi casa no, en mi pueblo no, es perrugío. No, no, no, ¿de dónde salió eso? Yo no sé, pero yo no. sí sé que Ajá. la palabra es se usa, Ajá. Y además se usa como en, en dos bandas. A ver cuando alguien está muy golpeado disminuido sí que está como enflaquecido y debilitado pero también es, tiene que ver con la ropa cuando está muy gastada cuando usas un jean que está demasiado lavado A ver, estamos seguros que es esperrujido y no, esperrugido, no por es por ejemplo perrugado. no sé sí sí por tu casa lo cambiaron pero es cuando llegué a Caracas y escuché en radio que Valentina Quintero lo usaba también, dije, listo, palabra ah, le oficial. El legitimado. Palabra bueno, Porque oficial. lo dice Valen. Bien, mira lo que has hecho, Valentina si Quintero. Gracias, muy amable. Gracias, de Valentina, yo de tu no parte? también te digo yo. Fíjate. Porque es perrugido, se usa. Y si no, a partir de este, en serio, la gente <risa> lo va a usar. Mira, que si, usa, que si usa, de hecho, mi mamá, Noris Teresa, estropeado. Ok, pues listo, pero estropeado. La usamos más arriba y... Está allí. Oh, Las cosas qué se pena. estropean. Bueno, ¿pero qué está más bien. Escachapado. A mí me encanta. A mí me encanta escachapado. Y si no tiene que ver con cachapado. No, no, no, es que si, es única. Si, si no tiene que ver con eso, pues se le parece. Porque efectivamente. Tú te escachapas cuando te caes. Sí, sí, sí. Y quedas escachapado cuando exacto. queda un brazo por un lado y media pierna por el otro. Dice, ¡ay, se escachapó! Es que se escachapa cuando un carro choca y queda también como aplanado. Achapado. Eh, ¿Ves? Entonces sí, escachapado. debería estar asociado a las cachapas. Es exactamente no? eso, es exacto, porque además ah, esto no se usa fuera de Venezuela. Buenísimo. Es cachapado. Y además, todos lo entendemos. Fantástico. Yo creo que puede tener que ver con la abolladura. Está abollado, pero es que no porque no es un hueco es cachapa <risa> pero mira si hablamos de las cosas que están estropeadas que se están rompiendo es que hay una que se usa mucho tengo el papelito aquí es una maravilla es faratado es nunca he usado es eso viene de lo valles del Tuy, déjate, de broma. De, yo no sé si alguien más ha escuchado desbaratado, pero también la suelo usar. ¿Y estás seguro que no viene desbaratado? Seguramente. Ah, y además, okay. seguramente no es, no es nuestra. Podría venir que sí, si de Cádiz, ¿sí? que sí, si del sur de España, una cosa así. Seguramente tiene que ver con algún, alguna, alguna raíz, pero algo que se desbarató. Okay. Se desbarató. No la, verdad, no, no, la verdad, no la he utilizado. Tú que encuentras a un edificio público y dices, esto está esfaratado ¿Cuál si sí uso? Esta maravilla que dice es guañingado. Me gusta. Es, esa sí es verdad que la utilizo y además es como común en mi familia. Algo está es Pero... Que lo define. Vuelto mi hermano querido, cuando la cosa está así, bueno, es guañingao. Eh, Sabes, no funciona con propiedad. No, no está en, en su mejor momento Bien. algo. O una persona, algo o alguien está. Es guañingado. Te la respondo con otra. A ver. Es cacharrado. Es cacharrado, eso sí tiene un origen español directo. No es de uso típico en Venezuela, Ajá. pero puede entrar. Viene de cacharro, de los cacharros, de los peroles. Entonces así como existe esperolado, a Ajá, partir del perol, del perol, a partir del cacharro viene es cacharrado. Oh, pana, yo nunca he utilizado esa. Bueno, porque no usamos cacharro. Es verdad, rara vez. Pero si usamos esperolado. <risa> esperolado es una preciosidad y lo sabes. Es demasiado es bonita, es, es, es muy bella. Pero fíjense que hicimos una promesa al inicio, que es que esto iba como en degradé. Esto iba cayendo por niveles y tenemos ya, entramos al top 3 de los peores niveles a los que puedes caer. Naki, haznos el honor del puesto 3. Escachalandrado. A mí me encanta. Escachalandrado, sí, es, es la medalla de bronce de las propiedades de algo que está en muy mal estado, en tan mal estado que necesita la mayor cantidad de sílabas posibles sí, para claro. tratar de sujetar lo que no Mira, funciona. Mira, es cachalandrado, nuevamente, los carros viejos, las motos viejas, los autobuses que, que tú sientes que se le va a caer el tubo de escape, te va a salir el humo por dentro, estas cosas donde tú dices que esto no funciona, es cachalandrado, sí, sí, sí, es, sí, es sí. cachalandrado o... Las tareas escolares que hacen a última hora pegando cosas, es cachar Medalla de plata, el es Escoñetado. <risa> y ahí sí hay que estar claro. Escoñetado. No vale la D, no, no se puede usar jamás. Descoñetado, porque eso es como la, las damas de sociedad que no dicen eh, manchado, sino manchado cuando hacían la mezcla de plato, espagueti con carabota. Muy bien. Manchado, no, no, no, no. no Escoñetado. Ok. Y, y cuando algo está escoñetado, mira, eso no hay manera... O sea, ya eso es un nivel de daño que no vuelve. Una relación que se escoñetó no vuelve a ser normal. Y es una maravilla porque la palabra central es coño, que es una palabra mágica, mágica en nuestro lenguaje. Mágica, sirve para todo. Así Entonces, es, alcanza cosas, para todo. Las cosas se escoñetan. Muy bien. Y el... el cuadro de honor de esta historia se lo dejo a usted ya me... el, el, el, ya, el, el el omega el fin de esto, la, donde ya decimos donde ya no se puede hacer nada más, vamos cuando... a ver si hay acuerdo entre el equipo, muy bien, es cuando algo está vuelto mierda hay consenso absoluto ya ya no hay manera de, de volver atrás no no tiene reparación porque fíjate algo mayugado tú, tú lo puedes resolver uno puede ver a alguien malogrado bueno y, y lo soba y le da unos te algo estropeado cosa. se arregla tú vuelves a, a algo rullido, un... bueno lo sustituyes y tal pero propita cuando, nueva pero pues, vuelto mierda ahí no hay nada que hacer Ahí no hay nada que hacer. A menos que sea un amigo que ayude en desgracia con una depresión que ya está a un nivel tremendo, ahí tú tratas de traerlo. Pero vuelto mierda sí, es, vuelto mierda. Sí, es complicado. Y lo que les hemos dado con esta grabación para entender bien la lingüística venezolana es una manera también de evaluar las cosas de evaluar el estado de las instituciones, el estado actual de las cosas, la accesibilidad. U usted puede efectivamente decidir dentro del gobierno quién está vuelto mierda, quién está desperrugido, quién está descachalandrado. Quién está simplemente desarrapado. Ah, choretos, porque choretos hay, compañero. Lo que tú o sea, quieras. Lo que usted quiera. <ríe> y me ha ayudado. Mucho o sea, bueno. ni te cuento. En, en está hecho esta reunión que hubo de supuesto acuerdo con eh, un grupo de opositores de partidos opositores, son todos una parranda, desfaradados Desfaratado. gente ahí que Nivel de influencia cero, son una parranda de estériles en términos políticos y sin embargo van por la vida creyendo que tienen un mensaje cuando en realidad están esperolados. O es guañigados. Exactamente. Y con este en serio, entonces nos despedimos por esta semana. ¿En serio? En serio. <risa> Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Contenidos como estos pueden verlos en Patron.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado.